Hola. Para abrir un archivo MIDI en Windows 11 y Windows 10, no necesitas instalar nada ni hacer ninguna configuración. Simplemente pulsa el botón derecho del ratón sobre él. Selecciona Abrir con y elige Reproductor de Windows Media. Gracias por la visita. Si no te ha gustado déjame un me gusta y un comentario, así mejoraré. Gracias.